Por Dios Sí, va horrible, tío ¿Qué pasa? Va fatal ¿Qué pasa? En plan, bueno, ahora por lo menos se ve, ¿sabes? ¿eh? Va fatal Si, sí, no, no, no ¿Pero qué coño pasa? ¿Qué pasa? En plan, bueno, ahora por lo menos se ve, ¿sabes? ¿eh? A ver, voy a hacer la prueba Bueno, no, no. Mejora. ¿Qué coño pasa? Bueno, ahora parece... Va bien, ya, va bien, ya va. Va bien, vale. Va bien. Loco, pero ha, ha habido un bajón. ¿Qué hermano, que digo yo, qué está pasando. ¿Qué? No. Ah, guarda. Sí. Y bienvenidos chicos a Hi-Fi Rush, el juego nuevo publicado por Xbox y Bethesda Así que vamos a darle porque tiene unas vibes a Sunset Overdrive Buah, o sea, tiene una pinta Tiene unas vibes a, a, a, a Sunset Overdrive que no me puedo aguantar Le tengo el ojo fichado ya desde hace un rato Quería jugar el... Ojo... Siguiente. Siguiente. Yo, literalmente yo en el instituto. Yo. <ríe> bueno, en el autobús, mami Chai, no? Sí. Profesión. Estrella. ¿Mm? Futura estrella. <risa> Has terminado. Uh, sí. Ah, en fin, tu pase para el proyecto Armstrong. Bienvenido al campus Vanderbilt. Sí. Qué guapa esta escena, loco. A veces parece un anime, ¿eh? Donde la tecnología y la humanidad se dan la mano, juntos creamos vidas mejores. Y ahora, el presidente de Bandelei Technologies, Bill Bandelei. Apuétate que es el villano y no he visto nada del juego. Es un día histórico, cerditas. sois los se mejores y vais a evolucionar aún más. <risa> Gracias a nuestras mejores <risa> robóticas. Está guapo, eh. Tiene vibes así, lo anime. Los, los integrantes del proyecto Arms Demostraréis al mundo lo especiales que podéis llegar a ser citas. Eso es todo. Set. Preparaos para una vista. Es un juego nuevo que han sacado. Hi-Fi Rust. Que tan aburrido esta Sex <risas> Que no, que no, confía. Que hay. Un... Jugué hace muchos años un juego que se llama Sunset Overdrive. Y es más o menos. Estas vibre y está guapísimo. Ahora, ahora veremos. What the fuck, la patada. Loco, ¿por qué me van a poner un brazo? ¿What the fuck? Si solo lo tengo eh, vendado. Me prometiste lo mejor de lo mejor, mimosa. Producción pidió sujetos de pruebas. Y marketing ha cumplido. No culpes a Reca. del fanfarrón de Sanso de Necesitamos a gente influyente. Y tú me traes a. Fracasados. Saldrá bien. Hey, tío, que soy streamer. <risa> nada de pifias y nada de anomalías. Menuda basura. <risa> El robot pendejo. Y así empieza el juego. Vamos a ver qué pasa. Siento que hay un 3D, un 2D raro, eh. Presiento. La estamos reviviendo cubio. Hi-Fire-Rash. Opa. Literalmente yo por la mañana, eh. O sea, una cosa. ¡Oh, oh tío! <risa> Necesito esa cama. <risa> ¿Está bien, pana? Se han pasado un poco, ¿no? Solo me dolía la mano. Ha habido un error. Dirígete al punto de control. Ojo al beat, eh. Pan, pan, pan, pan. ¿Y dónde está? Yo qué sé? Da igual, no será nada. <risa> Sí, lo sabía, es ¿eh? un 3D, un pseudo anime así. Está guapo, está muy guapo. No puedo pegar, no puedo hacer nada, puedo saltar. Che, pana. Ah, la vez vale. ¿Has venido a ver bien que estas cajas? La verdad que sí, eh. la salida? No, no, no. Si es así, da media vuelta. La tienes detrás. Hermano, es que me gustan tus cajas, eh. Están bonitas, eh. ¡Hop! ¡Oh, pana! fue A ver. Y lo he dejado peor <risa> Uy, me iba a decir algo más Ay, cabrón uh, La cirugía me ha dejado fatal Te la suda, hermano Tiene un brazo nuevo y te la suda. Yo lo está dejando como los chorros del oro, eh Cúrate uh, Qué bien me ha sentado No puedo correr, eh, todavía panam Panam, panam Panam, te lo dijimos, más de 10 cajas a la vez, no. Mira lo que has hecho. No, lo no. sí. ¿lo van a matar? Niño van vale, pues tengo doble salto <risa> La he jabollado si de de Vámonos ¡Joder! <risa> <risa> ¡Joder! ahí peinadico y La pantalla de carga <risa> ¡Está bueno, está bueno! Toma. ¡Oye! A ver... Brazo robótico LX-Dust 75 Dispositivo de recolección de residuos ¿Eh? ¿Recolección de residuos? Un aviso de objeto extraño parece una anomalía. A por él, el... joder, ya de primera. ¿Eso es un arma? Uh, No creo, no creo. Se está resistiendo. <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Ojo! Nuestro corazón es un iPhone. poco gratuito me están pegando, ¿no? ¡Ojo! ¡Coño, un imán! ¡Ja, <risa> ¡Let's go! ja! ¡Ja, pego? Ataque cómo pego. fuerte ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡El beat! ¡Está bueno! No tengo dash, no tengo doji ¡Ah, sí tengo! ¡Mira, mira! Aquí está pasando aquí! <risa> tu corazón es un iPhone. Ahí está. Un iPad. ¡Let's go! <risa> ¿Cómo estás vivo con eso? A ver. Primero. Primero. Un reproductor de música en mi pecho. Sí. No. Segundo. Le da energía a mi brazo robótico. Correcto. Tercero. Hace que todo se sincronice con el ritmo. Sí. ¿Y? esto suena algo ridículo. Pero está guapo. Pero cuando entra la música siento que estoy como en un escenario. De hecho tu arma es una guitarra hecha de basura. Está muy guapo. What the fuck. <risa> A ver, ¿todos listos para algo salvaje? Dale. Oh, no. Los ataques de chai están sincronizados con la música. Ya veo. ¿Quieren verlo en acción? Primero un ataque de Es un golpe de un tiempo con el que formar combos. De un tiempo, de hace, ojo. Pruébelo. <risa> Ahora intente un combo al ritmo de la música. Así es la sincro perfecta. Vamos, vamos. Ojo, cuando perfecto, yo me encanta que espana el compás, pero conseguirá bonificaciones si pulsa el botón de ataque en el momento exacto. Está preparado para más, estamos, estamos, tiéramelo. Oh, shit. <risa> ¿Quiere hacer de verdad? La Y -ga. es un ataque de dos tiempos, así que preste atención al Claro, porque intermedio. hace clac con las manos y pega. Ve, hace como palmada y pega. ¡Qué guapo. un combo potente al compás. Vamos, vamos, Esa tíramelo. que buscamos. <risa> <risa> ¡Nice! ¡Sí! ¡El público está flipando! ¡Ja, De chill! <risa> <risa> <gilipollas> <risa> <risa> <risa> <risa> Uy ¿Alguien ha <risa> visto quién ha hecho eso? No. ¡La anomalía! ¿Cómo? No, no, no, no, no, no, no, no. Loco. Vale. Repetimos. Venga. Las piezas van al, al compás, tío. Me quedo callado porque está excelente En plan, ese track, por favor Abrime aquí Oh, está guapísimo De hecho, el Doji también tiene su propia música Mira tu alrededor para la sincro perfecta El mundo y los indicadores se mueven al compás Úsalo como referencia Sincronizar esa clave, así que relájate y siente el beat Busca este icono y escucha el aplauso del público para, ser, para saber cuándo has atacado en el momento exacto si necesitas ayuda para identificar el ritmo, pulsa para tener una imagen constante de dónde estás. Ya, a ver. <risa> a ver. Ah, mira, este te este, este, este, este, este saca el beat aquí. Ah, está bueno. toparme con esa persona. <risa> nada, es un perrito, no le puede hacer nada. Está de chill, está de chill. Quería ver si era coleccionable o algo. me pollico Bueno, está bueno. Vamos por aquí. ¡Eh, para! ¿Puedo ayudar en algo? Pista. No. Nope. Si necesitas ayuda, puedes hablar conmigo. Ahora, pac, ¿ves? Todo, está pensado todo para ir al ritmo, tío. Es que incluso la plataforma, loco. Los malotes con el gato. Sospechoso. Quizás. ¿Queríais algo? La confianza, como abusa tu pendejo oh. No lo pillo perfecto Pero vamos a probarlo. A ver si nos tiran más enemigos No nos tiran no, voy a No sé. Oye, ¿estás bien? De chill. Gracias por lo de mi gata. ¿Te ayudo? No. Bueno, me vendría bien. Pero <laughs> salir de aquí. Bueno, lo cierto es que podría ayudarte si tú. Se hace raro hablar a gritos. No puedo. Muy bien. He pirateado el panel de acceso. Activa la <laughs> palanca <laughs> <laughs> y sube. Pash. Uy. Está bueno, está bueno. Menudo bajón, está siendo el proyecto Armstrong. Yo quería un brazo robótico, no ser un blanco fácil. Hermano, tiene un brazo robótico, ¿de qué te quejas? Ah, bueno. Hola, ya estoy. Soy el salvagatos, ¿no me vais a ayudar? No haya sido buena idea Bien, lo has logrado <risa> Aquí abajo El pinche gato He <risa> <risa> <risa> pelear Y podemos ayudarnos mutuamente Pensaba que... Tienes la seguridad detrás de ti Puedo echarte una mano Para, uh, para uh, La de antes eras tú eres un gato no soy 808 el gato es ella pero la he construido yo oye como te decía pensaba que la energía de mi brazo robótico musical era una locura pero esto creo que mejor me piro oye amigo Vándele y trama algo y puedo ayudar <risa> gracias no hace falta gracias <risa> <risa> no hace falta oh, tío. acelerar el beat what Qué mamada. <risa> Host sincronizado, qué cojones. No what the fuck. <risa> Ojo otra vez. Bueno. Acompañado. Gracias okay. a 808, Chai tiene un as en la manga. Oh. Un golpe al compás. Let's go. Es una bonificación de sincronía al finalizar un combo Qué en guapo golpe, Fíjese en el círculo de sincronía Y claro. puse botón de ataque Para hacer que encaje Perfecto Menos hablar y más probar Dale, déjame four. Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Two, three, Yeah, yeah, yeah, yeah. Oh Qué Está bueno, está bueno Para lanzar un golpe al compás Escuche la cuenta atrás o espere a que los dos círculos se solapen. Pruebe un golpe al compás con un combo potente. Me toca hacerlo solo. Ah, no le da bien. ¡Ah! ¡Qué bueno! Los golpes al compás son la clave para lanzar combos potentes. Atento al ritmo. Estoy atento Yo al beat 808, ¿no? Creo que está pasando algo. <risa> Me he pensado mejor tu oferta. ¿Por qué? Quieres ayudar, ¿no? ¿Qué pasa para Todo bien por aquí abajo. ¡Uy! ¡Rapagón! asom Ah, quieren, quieren el golpe fuerte. Ya lo tengo. Buen detalle ese. ¡Hostia! ¡Oh! Muy sunset overdrive. Dale.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 ¡Oh, malo. dado. ¡Oh! Ese combo a los Devil May Cry, va. ¡Oh! ¡Qué bueno. bueno! Ya estarían todos. Al final no ha ido nada, ¿vale? Vale. Recuérdame que te pregunte cómo lo has hecho. Crees que lo sé. <risa> Necesito salir. ¿Te de crees mí. que lo sé? <ríe> Estás está? en su y la única salida directa es por control de calidad. ¿Lo ves? Hay muchos edificios, no sé. Donde pone centro de control de calidad. Ah, claro. Ay, como es la salida, te estarán esperando, así que yo sí que estoy esperando. Vamos. <ríe> Vamos. Eh, lucha el remo para tener más puntos, puntuación de combate, sí, es lo típico. Con tanto orgullo no vais a ninguna no. parte. Eh, la mejor solución es la más evidente. Eso no es verdad, te están buscando. Debemos ser más listos que ellos. Pues me abriré paso a golpes. Pero ese idiota, eso es justo lo contrario, a ser más listo que ellos. ¿Y te este pana? Eh, son panes. Te juro que era Kale en carne y hueso ¡Uy, mm. ¡Oh, mierda! No tengo que darle cómo conocerlo? Pues no, así que ponte a arreglar esta escalera <risas> una vez. Literalmente España Ah, aquí se puede buscar algo Ah, son las típicas notas El beat se acelera Con más fuerte le pegue Eso está bueno No lo he leído. <risa> Recordamos que para cubrir el nuevo proyecto Armstrong se ha añadido un día a la semana. Joder. Atención, es obligatorio trabajar ese día extra Ah, ¿se quiere espana? Que En plan, tengo que saltar dos veces, ya lo sé. Me persigue. <risa> bam, bam uy Aún no decifro si está en 3D o no Que es el primer nivel, supongo Están en 3D, confirmo Esta técnica se llama Fall Shading Toma. No puedo abrir Ah, aquí Necesito una tarjeta o algo Vamos a hablar con el señor, venga Pobrecito Ah, no. ah no. Igual es por aquí, ¿no? Hostia Ay, la costilla Bueno, la columna vertebral, mejor dicho Coño, tanto de... Que ¡Qué guapo! Este campus es enorme. Parece una ciudad. Ventajas de ser la empresa tecnológica más grande. Mierda. A y le gusta alardear. Pero quiero saber qué oculta. Vaya, ¿te gusta desvelar secretos? ¿Y si me dices cómo te llamas? Si has tardado tanto... en Dad, todavía puedes esperar. Soy Chai, por cierto. Chai. Muy bien. Ay, coño. Oh. Ese, ese plataformeo guapo Coño Está guapo, está guapo Y volvemos al 3D Qué guapo, tío Y solo es la posición de la cámara, eh Ojo Batería activada. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! Ah, el rojo por donde pasa. No, pues de pana, ¿no? ¡Uy! ¡Coño! ¡Ah, que pasa por más de un sitio! Uy mola uh. aquí. Uh. No mola. ¡Ay! ¿No estás muerto? Eso es un plus. Todo lo contrario. Me siento lleno de energía. 808 me dice que tienes mucha energía acumulada en el brazo. ¿Por qué no la liberas? A ver. Ataque especial, LR. ¿Lr a la vez? No explotes, por ¡Upa! Está ah, bueno. Estas son las baterías que me han dicho. Y atrás qué hay. La vida, importante. ¡Ah! Está ah, muy bueno. ¡Ojo! Oh, oh. Estas bandas sonoras seguro que duran como dos horas o así. ¡Pelea, hay pelea! Ah, oh, bueno. Fallado todo, loco. No voy al beat. loco, lo he matado, to cutre jajaja, <ríe> no, está se puede mejorar, la verdad, pero está bastante bien tírenme, pendejos ¿Eh? ¿qué pasa? Un no, ataca si no tiene espacio, ¿no? a ver 6 sí, sí, ataques ¡Mierda! ¡Joder! Mi espaciado 3D, ¿sabes? Está en la mierda Soy súper cutre ¡Ea, cabrones! Poner el remake gratis con iPlay, Play Cochino. Yo quiero pegarle eso Eh, pana, pana ¿Qué te pasa? ¡Voy, eso te ¡Ah, eso mejora! Eh. ¡Let's go! He fallado. Ah, tío, me, me. Ahora sí. Me encanta que las cosas salgan del suelo, o sea, no ni a preguntar. Ojo. Pone pushdown push down, aplátalo. Oh, tío. <risa> oh my God, the, what? Uy, no hay luz. El generador está petado. Arréglalo. Tenemos herramientas. ¿Herramientas? <risa> hay algo mejor. Mira. No lo toque. Vamos a tocarlo. O sea, no le pegue. Que el ritmo no pare. Así me gusta. Dale, dale. No, hijo puta. <ríe> Te dije que mirases el generador. Solo tenías una tarea. <ríe> Me has tendido una trampa. ¿Qué? Reca nos destruirá a los dos si nos retrasamos. ¿Cómo? Lo ha ¡Deja de gritarme! Tiene gracia porque hablan de producción por el pizza. Ha pasado. Ah. Lo que pega a tirones, ¿eh? en plan. Recordamos que los días de baja se solicitan con seis meses de antelación. Las de no se <risa> Hermano, no es así. No, no con seis meses de antelación, ¿qué le pasa? Uy, oh, esto está reduro, ¿eh? Creo que lo he fallado, eh. Eso lo he fallado. Parece. Puntuación ese. Ah, bueno, está bien. Ni me he dado cuenta, pero sé que había que romperle la, la postura. Hay un pendejo. Los juegos de ritmo son muy difíciles. Quiero relajarme, pero hay que atinar. Una partida más. Yo te entiendo, Gro. ¿Qué le parece combinar ataques fuertes y débiles para crear más combos y golpes al compás? Me parece muy es bien. Es hora de probarlo. Otra vez para el escenario. Ah, tutorial de combo. No, no, no, no. Casi <risa> estamos, no salta. <risa> No lo he fallado otra vez, tío. Me pongo nervioso. Ay, coño. Nada, tío. Cuando es que vale, sale el tercero, aquí al cuarto. Ya le da, vale. ¿De dónde ha sacado el juego? Está chupado. Está chupado. Oh, oh, <risa> el juego es de Xbox Game Pass. Hijo puta, me lo ha roto. Ay, que me mata, vamos. ¡Vamos! ¡Otro combo! Uh -huh. <risas> el juego lo incluye en la suscripción de Equipo Game Pass. Y pues la tenía en el PC, así que ah, aprovechó Ya lo sé. Esa es la gracia. <risas> Hasta que no pueda. Puedes hacer dos dodgy en plan si lo, si lo anclas bien, eh. Pero yo estoy pendejo. Pa. Estoy jugándolo con mando, eh gático <risa> Se viene boss Boss de primer nivel Justo lo que esperaba Todo bien Debería relajarte a continuación, la jefa de producción, RECA Y como decía jefe de voz, o sea, voz de zona, <risa> literalmente sí. Mucho anime, mano. <risa> ¿Tú crees? mancillado su historia sin anomalías! Bueno. Es que seguridad querían. Hacerle. Este es el contrato del proyecto Armstrong. He leído la letra pequeña. Zocote, las anomalías se retiran. Se retiran, no las matais. Eso no es cosa de reca. No Lo dicen los inútiles de marketing. Pero pone jefe mí, literalmente de en de su vanecer, cinturón por el, por el boss. Reca no va a mancharse. Te lo dije. Bienvenido <risa> al control de anomalías del proyecto 100 Nuestro equipo es el mejor de todo el sector ah. ¡E Loco la pose <risa> oh, no. El beat, sí, sí, sí, sí Ahí va Ay, pinche gato pendejo El stealth saving, tío. ¡Oh! Me van las anomalías. ¿Qué? <risa> ¡Qué mal! <risa> La pose, tío. Dale, chai. Vamos a darle... No, tía, más me ha sacado media vida. ¡Ostia! Oh, Sus manos son muy sensibles para. inspeccionar. Vamos, que está aquí ahí. ¿No? Sí. ¡Ahí está! Vale, vale ¡Loco! ¡Lo he saltado! ¡Ey! ¡Deja gira, pana! ¡Quiero darle en el pe... ¡Oh, el pendejo! Vale, este tipo de jefe ya lo he visto antes Vale, calma, calma, calma, que perdemos la vida. Vale, son dos saltos. Ojo, ¿qué ha pasado? Segunda fase. ¡Oh, tía! Por fin puedo usar el... <risa> Las letras japonesas, tío. ¡Súpame si lo los huevos! No puedo, tío, me pongo nervioso ¡Dale, Chai! ¡Ole! ¡Hostia! ¡Qué dramático, por Dios! <risa> <risa> <risa> ¡Serious mode! ¡Oh! ¿Cómo le va a tío? Va a ir más rápido, ¿verdad? Ah, no. Calm down, bro. It's just a game, bro. ¡Ay! Estoy perdiendo combo, eh. Ah, se mantiene el combo. Que no pega. Oh. Pendejo No, se me ha desconectado el mando Se me ha desconectado el mando No, pendejo Ah, oh, dios. Oh, puta. ¡Ah! Me curo, vamos, ¡Ah! un poco, sí, no pasa nada, por eso están de no era una trampa. ¡Let's go! ¡Mierda! ¡Ay! Me he equivocado. ¡Ja, ja, ja! Me he pasado. Que me confundo con Play, tío. El mochazo, Toma. ah, ahora, ahora, vamos allá. Guapísimo <risa> oh, wow, ¡Ostia! Oh, Voy <laughs> a atacar con <en> Titan ¡Jajaja! <laughs> ¿Por qué dura tanto? <risa> ¡Qué guapo tío! ¡Hola! <risa> ¿Está bien, pana? No, no estamos bien. Ah, pues sí.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 mal. <risa> ¡Toma! <risa> ¡Toma! Sí, sí, pero esta vez cállate y sígueme. <risa> Hay que salir de aquí como sea. ¡Madre mía! tumba <risa> No quiero quejas. Vale, vale. <risa> La pantalla carga un gatico. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Es que está un poco oscuro. No habrá arañas ahí, ¿verdad? Ni arañapods. Ay, por favor que no haya arañapods. ¿Ya está? Por aquí. ¿Tú? Hola. Gato bot. Gato bot. ¡Coño! Joder. La waifu Nieguemelo Sí. Seguro. ¿Una trampa con una soga? ¿Acaso eres un dibujo animado? Más o menos. Ay. Aquí es donde surge la magia, ¿eh? Un catopot. Me llamo Peppermint. Esa ¿Eh? <risas> Pimienta. ¡Eres la gata? Es mis ojos y mis oídos en el mundo. Pero creo que <risas> <risas> vale, vale, vale. ¡Toda tuya! ¡Toda tuya! ¡Oh! Venga, vago. No hay cosas que. ¿Vago? Hostia, ya sé quién Pero es la voz, tío. Ni siquiera sé qué es eso. Hermano, ya sé de quién es la puta voz. Es de Tom Holland, tío, el Spider-Man. Cabrón. Me acabo de caer. Y estoy todo el rato, me suena, me suena, me suena. Yo valgo más que esto. Habló la estrellita. ¿Acaso sabes tocar la guitarra? No. ¿Yo? Bueno, no, no. Ya me lo olía yo. Este campus es un laberinto de pasillos, ascensores, callejones sin salida y seguridad a tope. Me necesitas para salir. ¿Qué va? Por ahora me he apañado. Fatal de no ser por mí, ¿no? Si me ayudas, te aseguro que saldrás de la isla Vandeley. Venga, vale, supongo. Perfecto. <risa> Esto es la guarida. Punto de interacción. Acércate a tu compañero para ver qué se cuentan o qué hacen por ti. Luego, siéntate en el sofá para que avance la historia. Si te molan los desafíos, al fondo de la, guitar eh, al fondo de la guitarra tienes un muro de la fama. ¿Esta es vuestra guarida? Sí Es una operación pequeña, ¿no? Bueno, ahora somos uno más Puedes echarte en el sofá Una suite de lujo veo Por cierto, si tienes piezas de repuesto Puedo ayudarte a conseguir mejoras Lo mejor es que lo hablemos antes de salir Bueno, pues... ¿Qué ha aparecido el juego? A mí me ha gustado bastante Está es el muro de la fama, ¿no? Aún no tengo nada Que no quede ninguno oh, Aquí tenemos un espejo no sé, podría... Se podría usar para hacer skin de chai, la verdad Esto no sé si me termina de convencer Que se vea el muro, la verdad O sea, podría... No sé, podría haber directamente puesto un, Una pantalla negra, ¿sabes? Aquí, en este en este trozo O bueno, le habrá gustado simplemente el diseño así, pero Claro, desde aquí no se ve Queda mucho mejor Obviamente la, la, o sea, el cielo El skybox es un, Una pantalla en negro, ¿sabes? Da la sensación como que está en una habitación encerrado, pero... No sé, por ejemplo, ve esto, este ángulo En plan, ese ángulo, aquí A ver, ¿dónde está? Aquí En la parte derecha, sí le han puesto Un trozo negro para que no se vea la, El muro, porque seguramente La textura solo esté de esta cara. Y aquí Lo han dejado, lo que no entiendo es por qué Esta parte se ve De hecho, le han dejado la grieta Del muro y todo, grieta que no se ve Por aquí O sea, que no entiendo muy bien el, el tema, la verdad Supongo lo han hecho así por estética sin más. No, no, no, no le han dado muchas vueltas Y ya está ¡Gato pendejo! What the fuck Pues bueno chicos, hasta aquí el primer capítulo de Hi-Fi Rush Enseguida lo tendréis en Youtube Y bueno, que sepáis que voy a hacer de Estos directos por, por aquí Por Hi-Fi Hi Rush, no Por Twitch, o sea que si os ha gustado más Venirse para lado, Que eh, alrededor de las 7 de las 8 Siempre suele haber un directo Así que si queréis más, dale like en los comentarios Eh, quiero más eh, trabaja, gordotetón Y ya está Si sí, se suben más capítulos. Y tengo varias series en, en proceso Como God of War El primero El 2018 Me parece que es Y otros más Como Death Stranding Que me lo estoy pasando en PC Y Del momento Creo que ya está Alguna por ahí Rezagada Como Prey Pero no creo Que suba más Bueno Ya veremos y bueno, suscríbete. Soy Nierka y nos vemos en la próxima. Chao, chao.